Soul Catchers Dominicana. Si me dieran elegir entre la vida y la muerte, y en tal estado tú estás, prefiero la muerte contigo que la vida sin ti. Jeremía, Luis Full, la gloria de Dios. Es muy difícil encontrar refugio en tanto caminar, casi imposible es obtener consuelo. Después de llorar Y cada paso de mi vida era como Juego de ruletas Y el pensamiento que salía de mi Fantasía eran inciertas Y a pesar de las distancias Y a pesar del reloj Con agujeros y tu perfil me enamoró por tu forma de actuar, tu precioso caminar, tu mirada tan coqueta, tu entrega la dorada. Dios te hizo así y tú naciste para mí Me enamoré de ti, me enamoré de ti Dios te puso en mi camino para ser Fue por tu cara bonita, fue que vi algo dentro de ti que me debilitó. Tu corazón sincero, sin arruga y sin mancha. Mujeres como tú, es que Dios es alta. Yo, tú eres para mí, tú eres para mí. Dios te puso en mi camino porque Él lo quiso así. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y harán una...